Yes. Señores, tenemos un contenido exquisito aquí hoy Saludando a todas las personas de Samaná, Pimentel, Costuí, Arenos Toda esa parte que no se pierde en este programa a las 4 por el 10 Tienen que seguirme en Instagram, netoflow56 Vamos a trabajar esa cosita, Villalona, para ponerlo ahí Netoflow56, usted me da a seguir, yo le voy a seguir para atrás ya ustedes serio, saben, no? señores. ¿Con qué seguimos, familia? Mira, Neto, tú sabes que aún no se sabe quiénes son los ladrones de Pasola, del caso de la pareja de la pareja de, de, de Pastores. Y todavía no se sabe, porque eran unos ladrones y que, en la Pasola. ¿Y ahí están esos ladrones? <risa> a casi un mes del asesinato de la pareja en Villa Altagracia, la policía no ha dicho exactamente a quiénes, a quiénes perseguían y las razones de lo, del proceso, del proceder. Esto pasa... Esto pasa de que una semana, esto pasa luego de una semana de lo ocurrido del crimen. El vocero de la institución expresó que esos detalles serían dados a conocer pronto. El, es, el, en, en su expediente, el ministro público señala que la patrulla policial había improvisado un retén en el kilómetro 45 de la autopista Duarte a, los fines de, a, a fin de controlar el flujo de vehículos que provocó que los vehículos que circulaban en dirección al norte, norte-sur. Redujeran la velocidad. Señores, pero todavía quedan indios y los espejitos me están. <risa> Por eso son ladrones que me han durado. ¿Eh? ¿Cómo? No, no, no, que ellos están diciendo, ¿verdad, familia? Que pero fue una pasola que estaban cayéndole atrás. Que estaban cayéndole atrás una pasola. Pero no encuentran, no encuentran pero a, no a la de ladrones, la no aparecen. No aparecen. Eh, eso está difícil porque no si los ladrones ah, no, que armaron el retén improvisado ¿verdad? Un, retén, un retén como improvisado sí, un, pa, re, un retén improvisado para controlar el flujo de, de, de gente de ¿qué pasa? De es gente. que estaban esperando no ladrones entonces mataron a, a, a, aquí no era mataron a esta, a esta pareja de esposos cristianos están al lado de Dios Está bien. Entonces, los ladrones, ¿dónde están? Vamos a recibir una llamada 809-725-0505. Hey, cuidado. 0505, Eh, Moreno, ¿Eh, que tú sabes tu inglés. Señores, hello, buenas. No, no, no. No me llamen sin recarga aquí. No me llamen sin recarga. Porque si hay que ponerle algo, la ponemos. ¿Eh? se la pones. Señores, ¿dónde están los ladrones que le cayeron atrás? 809-725-0505 Ni los ladrones ni la pasola Ni los ladrones ni la pasola, hello, buena Lamentable el caso Hello Buenas tardes, Neto Flo, ¿cómo estás tú? Buenas tardes, nuestro hermano Julio César, siempre opinando Julio César Pimentel Espérate Julio César, dame la bienvenida a Angel Lizardo, la familia Bueno, bendiciones a Dios para ese joven que llegó a su programa Es un día tan maravilloso Tan maravilloso como eso lo crea, porque inicio de su programa de hoy, yo le deseo suerte y bendiciones de Dios. Y tienen que chancearme, tú sabes, si me pongo gago y vaina, porque es primera. Le un testa pimentel. con un flow, porque él dijo un comentario muy humilde ahí, sobre esa pareja que mató la Policía Nacional. En primer lugar, oyen esto, Flow, Ya las personas que atraparon de esa manera con esa pareja, ya están presos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? La van a agarrar. Si ya ellos tienen la evidencia que hicieron, que mataron a esa pareja tan humilde y tan bondosa esa persona, ya no van a agarrar pasola. Ya el pleto está echado. Lo único que tienen que explicarle es la ley. 30 años que mataron a esa pareja. Eso es lo único que le sale a ellos. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo tú crees que van a agarrar pasó? ¿Cuál pasó? La? Si en el momento no había nadie ahí, ni había camioneta, ni había motores. Simplemente fue un asesinato completamente complejo. ¿ves? Eso es tirado, pero nada, bendiciones de Dios Ay, y Dios. éxito para adelante. Gra gracias, gracias, Julio César. Toda la familia bendiciones que siempre están activos. Es un toque de queda que tenemos en, en Pimentel. ¿Eh? Pegado Todo el feo, mundo pega los sobrosos. No, que son dos semanas que van a durar y tenemos año y pico ya para dos en esto. ¿Eh? Con las bendiciones. Y de lo Dios. que falta. El jefe de la policía tiene que ponerse. Los pantalones, arreglar este meneo, esta loquera. Porque el cuerpo del orden no se le puede temer. Al cuerpo del orden, si yo veo a un policía, no, uno no debe asustarse porque es la policía. En otros países tiran fotos con la policía. Aquí, yo no he visto el primero que tiene una foto con un policía de aquí. Ellos se tiran fotos con la gente. Yo he visto muchos policías que se tiran fotos con, con civil y así. No sé por qué. Quizás pan, panadería, tú sabes. Claro, claro. Pero, pero de, deben... deben Para hablar de este caso, deben ellos sentarse bien y coordinarse para que no sigan poniendo huevos. Sí, sí. Porque ¿Eh? Es un huevo. Eso así. Seguimos en otro